Siga 200 metros. Gire a la izquierda. Cuidado. Excede la velocidad máxima. Maneje por la derecha. Mire hacia el frente. No mire a las chicas. Usted hoy no se puso desodorante. Está despeinado. Maneje hacia adelante. No hacia abajo.